Este 27 de febrero, día de la independencia nacional, ciudadanos franco macorizanos expresaron su parecer sobre los funcionarios del gobierno dominicano. En su mayoría consideran que el presidente Danilo Medina debe de cambiar a todos esos funcionarios infuncionales del estado. Todos los funcionarios del gobierno deben ser cambiados porque no están funcionando. No hay un solo funcionario que esté pensando... En que este pueblo hay que eh, atenderlo con urgencia. Tenemos que todos los barrios en San Francisco de Macorís y en el país, en Las Guaranas, en Las Guaranas, en Cotuí, en Pimentel, se están cayendo a pedazos. Todo, porque no sirven ninguno, ninguno sirven, desde que ganan se, se van para su casa o se van para donde sea y aquí el pueblo no viene a hacer nada. Deben ser cambiados todos los funcionarios de este gobierno. A mi pensar, yo creo que Félix Bautista es uno de ellos, que el gobierno debe tomar carta en el asunto, porque en realidad eso es. O sea, yo veo como que eso es un relajo, ¿tú me entiendes? Eso desde la noticia cada rato de que Félix Bautista esto, que el otro, y lo suben y, y nada, ¿tú me entiendes? Siempre sale limpio y descargado. Bueno, casi todo, todo deben de ser cambiado, porque ellos ninguno están haciendo nada a lo que se ve. Hay que hacer una evolución completa realmente, porque ahí no vale la pena ni, ni, indiscutiblemente. Todos, porque no hay uno que funcione, y los funcionarios de este gobierno ninguno funcionan, todos son botellas. Deben ser todos cambiados, porque no hay un cumplimiento. Por ejemplo, tú analizas las instituciones aquí, y es una lucha que tiene el pueblo para conseguir cualquier documento, cualquier eh, eh, representación. No, yo entiendo que todos los funcionarios deben ser cambiados porque este gobierno ha sido copartícipe de la corrupción y la impunidad y ha fomentado a la delincuencia, porque los principales delincuentes son ellos, robándose a los cuartos del Estado. Yo creo que debe cambiar toda la estructura del Estado, no solamente eh, los funcionarios, sino también el presidente en las próximas elecciones también. Y su noticiero regional, Robinson Polanco.